Ya estamos aquí en el aeropuerto, vamos ahorita para el Congreso Mundial. Vamos a Nueva York. En Nueva York va a ser nuestra actividad, vamos a mostrar diferentes cosas. Y, obviamente, cuando es un proyecto IoT o de las cosas, es necesario usar Wi-Fi. Pero, como ahorita acá cambiamos de red cada rato, tenemos que volver a subir el código cada vez dentro de esto. Por lo cual, vamos a enseñar ahorita cómo hacer multi-Wi-Fi comunes, con o esto múltiples. Usamos una lista de conexiones, y automáticamente el servidor de otros es conectar. Veamos cómo hacer esto a nivel de código. ¡Nos vamos! Bueno, sigamos. Vamos ahorita al viaje, estamos listos para poder subirnos al, al avión, pero tenemos que aprender algo muy, pero muy importante. Tal vez no lo permitan hacer en el avión, pero sí tenemos que aprender un poquito. ¿Cómo usar Wi-Fi? ¿Cómo conectarnos a una red? Necesitamos ver algún código o ejemplo en, en el SP. Podemos irnos a archivo, Ejemplos, y, y, y bajamos hasta donde dicen Ejemplos del SP32 aquí van a salir diferentes ejemplos que son compatibles con nuestro SP32 y podemos utilizar para que nos ayuden que hay todos los ejemplos que usan el WF con una sola conexión ni es que nos pegamos a una red y de ahí bajamos esta red puede ser ya sea que compramos nuestro celular en un sitio o lugar que tenemos ahí o o en un lugar público, cualquiera de esta internet nos va a conectar perfectamente pero qué pasa si, está, si nuestro proyecto lo movemos mucho, lo andamos a diferentes lugares o la internet no es muy estable o hay diferentes conexiones sería bueno poder aprovechar conectarnos a una red 1 o una red 2 por lo cual hay un ejemplo que podemos utilizar también para poder aprender a hacer esto se llama Wifi Multi Wifi que está dentro de Wifi en el S32 abriendo este ejemplo, eh, solo agregamos una librería extra a ah, las librerías que están en los demás si queremos agregar esto Creamos un nuevo objeto para el multi wifi Ponemos cuáles son los AP que queremos conectarnos. Cuando podemos conectarnos a cuántos AP queramos, lo que va a hacer es: si no conectan alguno, va a buscar siguiente. no conecta con al siguiente, va a ir sucesivamente hasta que encuentre uno para con quien conectarse. Y dentro de nuestro código, es necesario solamente cargar el, el multi wi con RUN y dentro de nuestro loop, estar verificando que la web está conectada. Si la web no está conectada, él va a intentar conectarse con la siguiente red que tenga disponible. Así podemos estar seguros que algo pasa. Podemos tener alguna bandera o alguna información que nos pueda ayudar a decir, ah, falló esto, pegámonos a otra red, ¿verdad? Y así puede estar más tranquilamente con nuestro código. Porque si sí, a veces es un problema que movemos el proyecto, o simplemente la red que estamos usando en el momento se cae, pegámonos a una siguiente para tener un respaldo. Fuera, disculpen que no, no decimos no un programa del otro ayer. Empezamos a grabarlo en la tesis central en Nueva York, pero nos perdimos, pueblo. Perdimos como dos o tres jueves, vinimos dos o tres de la mañana cuando nos están dando posada. Y sí, eso. Pero tengo algo bien especial para ustedes para compartir, compañeros. Vamos a entrevistar a 3D Printerer, alguien que es de los mejores o más conocidos en el ámbito de 3D Printer. Eso va a ser mañana la entrevista con él, porque vean ese video muy muy pronto. Soy Chepe Carlos de la SLB. Sigan esta playlist con un montón de proyectos de robótica. Y díganos, ¿qué les, parece? ¿qué les parece esta idea? Es una muy mala idea, porque vamos a compartir con ustedes esto. Soy Chepe Carlos, y nos vemos de nuevo. Adiós.